Mi Clans, ese es que lo odio, lo odio, yo siempre lo pierdo aquí. Bueno, lo conseguí un día, pero es dificilísimo. Bueno, más difícil es el otro nivel, otro nivel que era... En el siguiente... No es tan difícil es el siguiente. Pero si sí está durísimo el siguiente nivel. La parte que yo odio más es la del agua, que siempre allí me ahogo todo el día. ¿Pero qué? ¡Jolines! A ver, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, joder. ¡Jolines! ¡Jolines! Y ahora me ha aplastado. ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando en este mundo exterior? ¡Esa para acá! Joder, no, ¡No puedo llegar hasta ahí! Por ¡Casi me y me da esa cosa! daño. ¡Eh! ¡Me he caído! ¡Eh! ¡No me des! si consigo 100 monedas de esta o anillos eh, pues me dan vida oye espera por aquí y ahora por aquí a la vida y más monedas a ver eh, esta parte no esta parte es muy difícil que leo. pues no me vas a trolear en esto.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 No, el agua, no, ya, está, ya me muero, que aquí siempre me ahogo A ver Rápido, rápido, rápido No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Cinco Cuatro Tres Dos Uh, en dos En dos segundos me ha faltado No me caiga no me caiga el agua ahí. ¡Saca! ¡Qué oh, flojito! Ahora lo no he logrado, no me caigo. No, No, no, no, no, no, no. Que aquí hay que esperar. ¡Ah! Ahora, ahora. Porque si se si, si, si pone atrás, me caigo. Ahora sí. Ahora pasa del agua. Nunca he llegado hasta aquí. Pero ahora sí. ¡Eh! Hey, ¡Jorella! Jaleya, ¡Jaleya! No o sea, vas a pillar, porque nunca he ido por esta parte, pero por esa siempre he ido, porque siempre me trolea esta cosa. ¡Eh! Hey, por aquí habría ido una vez, pero todos los días no. Solo una vez. ¡Eh! Hey, ¡Quiero conseguir eso! ¡Jale! ¡Me choco con esa cosa! mucho eso, no entiendo pero así sido igual Espera ¿Qué hacía ahí el agua? No entiendo, pero va bueno. Ah, ya sabéis cómo hacer el truco de, de las monedas ¿Lo ves? De -de -de -de. Tengo que conseguir todas las monedas y todo, todos estos circulitos eh, azules, porque si, si consigo los circulitos, eh, si tomo uno de los circulitos esos rojos, después pierdo, oh, ni siquiera me he movido. ¿Lo ves? Pierdo y vuelvo al nivel. ¡Anda! El primer jefe El de la fase 1 ¡Ey! ¡El nuevo! ¡El ¡Ha explotado! ¿Por qué ha puesto a llorar? ¿Por qué ha puesto modo llorar? ¡Ja! ¡Thank you! ¡Ja, Jaja. ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh! Punto. puntos! ¡Cien! 100. oh con esto! ¡Anda, ponga eso! ¿Y esto? A ver que consigo hacer eso. Me dan, me regalan cosas, no veo. Con esto de ser así, puedo hacer esto. Pam, va, pam, va, pam, va, pam, pam pam, va, pam, Puedo botar a donde quiera. ¡Cómo! ¿Qué? Ah, yo sé, ¡Ché! Yo sé. ¡Ché! no, no, no, no, No, no, ¡Espera! Ahí va, voy a ir aquí, por aquí Hay que darle la cabeza para hacerle daño Siempre A esa cosa de serpiente ¡Eh! ¡Uh! Bueno, casi le doy aquí eh, ah, Por aquí siempre hay algo que nunca descubierto pero qué jolene ¿eh? ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! hay algo! Anda, lo vemos a... Okay. Oh, oh, oh. No, sería no quería ver que había por ahí. Igual. Anda, va a tocar las estrellas. A ver. 70 tengo que recoger. ¿Qué? ¿Cómo es que no me ha salido el chupo de las monedas? Yo pensaba que me iba a salir, pero no. ¡No! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! anda este es fácil! ¡Esta es la parte fácil! Nunca habría ido por esa bola ¡Y ya me he pasado! ¡Eh! ¡Espera! Ahora sí. Este es difícil. Este es difícil ya. Este ya es difícil. No es para perder. Pues ahora. Que es que es súper difícil los que tienen un montón. Pero los que tienen poco también. ¡Ah! No. Ah, ya está, este es el jefe siguiente Pero aquí no hay jefe Es esto, este es mini juego ¿Por qué? Ten, ten, ¡Cógeme, copia, joder! Estoy haciendo su Sí, así, así ¡Qué loco! Es que así va a perder, chaval. Como se es que lo está poniendo todo en esa torre. Así va a perder eso. ¡Es buenísimo! Podría haberlo puesto ahí en los azules. No, loco. no, no, no, estoy perdiendo! ¡Toma! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Ahora! no, I'm <laughs> in yo estaba llevando que voy a ganar aaaaaa okay. ¡Ah! chúpate esa chúpate esa chaval chúpate esa jaa ¡Ah! thank you ¡Ten, ten, ten! chúpate esa chaval puncho